Gente del pescador, ¿cómo va todo? Aquí estamos de vuelta ¿Dónde vamos a estar? En el Caja, ¿sí? claro, Juan, Acá el responsable del lugar eh, Hoy lunes, día de semana Dadas las complicaciones que tenemos Con la pandemia Así que vamos a darle una segunda vuelta chichis. El otro día nos tocó planchar Pienso que vamos a tener un poco de viento Y vamos a probar Y vinimos a buscar las mejores mojarras Ustedes sí, ya saben dónde está, están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 Eh, con separadores que son milimétricos y entonces ahí es donde sale la mojarra chica, mediana y pues grande ya, ya tenemos, tenés que ir a buscar sí. tenés que transportar sí. tenés que oxigenar que el mantenerlas vivas mantenerlas venir a las filetas, seleccionar tamaño claro, claro sí. en todo ese proceso hay merma me me me me porque vos cuando bajás siempre se golpean siempre hay algo eh, algún alguno, por ejemplo, tamaño que no sirve entonces tenés que separar y después a soltarlo en la laguna este, cosas así siempre hay y, y bueno y aparte de eso tenés hay que, que mantener con bombas tenés que tener bolsa ¿Ah, sí? oxígeno, hasta sí. el tubo que bueno, ya sabés claro. los pescadores así que como sí. dirías, todo un proceso sí, y las bombas, las bombas que están constantemente ¿Y las renovando el agua que o sea, están el... moviendo el agua para oxigenar eléctrica. Bueno, ellas... bombas eléctricas, eh. Bueno, sí. así que gente, cuando venimos y nos quejamos el precio de las comparras, sí. ya sabemos que la cosa no es tan fácil. Y no, no, fácil. no es fácil. Pero y eso hay que comer de. ¿eh? Todo tiene trabajo. Ah. Todo, todo tiene lo suyo. Así que bueno, vamos a buscar unas porciones, vamos a mirar un poquito acá, ya está cayendo la gente, es día de semana. Y bueno, y después nos vamos a Chau. I don't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 día de semana así que vamos a ver qué pasa nos vemos chao chao muy bien luis aquí estamos hey chichis un día medio desapacible tiene pejerrey en la mañana chicos tamaño con devolución pero bueno por lo menos le vimos la cara Muy bien, bien, bien, bien, bien, perfecto. Y, ¿no? Acá estamos chichis. Muy lindo pescado. Che. Muy bueno. Muy bien. Felicitaciones Luis. Bien. bien, bien, un poquito, un poco. bien. Excelente.